Llamo Paula, son del cuarto. Os recomiendo a negras que nos desean ser feliz. Autor Miguel Ángel Alonso Diz. ilustradora luz veloso. Editorial Nova Galicia Edición. Este libro os recomiendo porque es. La nena con poca cosa, que se llama Sabela, con poca cosa se era feliz. Y nosotros necesitaban tecnología para ser felices. Pero ella con un columpio se era feliz. nosotros, como ves, necesitábamos aparatos. Este libro me llamó la atención después de leerlo porque miren que podíamos ser felices sin tablets, sin ordenadores, sin más cosas que con un columpio como esta nena, pues podemos ser felices.